Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un circo mulo 5 estrellas. Me costó un poquito puesto que tuve que hacer 3 disparos y eso significó una penalización en la clasificación de caza pero no así como la del trofeo. Y sin más preámbulo comenzamos. <risa> Ahí enfrente vemos un grupo de ciervo mulo. Vamos a llamarlo con el, con el reclamo. Vamos a llamar a los que tienen buena genética. A ver qué nos encontramos. Mira, vemos un nivel 2. Dos, dos estrellitas allí. Mira, ahí tenemos un 5 estrellas. Un 5 estrellas. Y viene para acá andando. Tenemos un, un ciervo mulo 5 estrellas. Sería el segundo ciervo mulo que, que batimos. Si lo batimos bien. Vamos a dejar que se venga aquí poco a poco, viene avanzando la llamada del reclamo, ahí lo vemos, madre mía, tenemos ahí otro animal, dos estrellitas, vamos a ahí tenemos nuestros cinco estrellas, viene con una hembra, así que vamos a coger el rifle, vamos a apuntar en el centro del punto. disparamos una... Disparamos otra vez, le hemos dado en la pata y vamos a ver y otro disparo. Ahora sí tenemos muy buena sangre, marcamos la posición y vamos a, a recoger nuestro animal. Veamos a cámara lenta el lance, vemos el primer disparo, le hemos dado en todo el centro, creo que le hemos tocado la arteria, vamos al segundo disparo. Ese ha salido mal, le hemos dado en la pata vamos a ver el tercer disparo, a ver dónde, dónde le aceptamos, Seguimos apuntando, adelantamos un poquito el tiro y ahora disparamos. Disparamos, le hemos tocado en, en parte de la columna y ha sangrado, así que vamos a, a recoger nuestro animal. La verdad es que ha sido una sorpresa pues porque estaba haciendo la misión del de, de tejón que llevo ya 10 días, que es una misión prácticamente imposible. Ahí vemos cómo va nuestro animal. Vamos a mirar con los neumáticos. Ha caído allí, así que vamos a... Ahí está, va a caer, va a caer, está en el agua. Yo creo que ya ha caído. Vamos a echarle otro vistazo con la cámara del rifle vamos a ver no lo vemos eso lo tenemos ahí caído. pues vamos a, a marcar la posición y vamos a poner como os estaba diciendo estaba haciendo la, la misión del tejón y mira que es complicado encontrar un tejón de, de cuatro estrellas o, o superior mira que llevo abatido tejones pero es prácticamente imposible tenía un tejón nivel 3 localizado, estaba esperando de a que creciera, pero se conoce que, que ha muerto, porque su lugar me ha parecido un joven así que tener cuidado con los animales de 4 o 5 estrellas porque pueden morir, mira que se nos van los, los faisanes, estamos haciendo muy corrido vamos corriendo así que si veis un animal de 5 estrellas, intentar cazarlo ese día, puesto que puede ser que al día siguiente haya fallecido y ya no esté ya vamos más despacito, vamos a buscar la sangre, tenemos aquí la sangre y vamos a ver dónde ha caído nuestro animal, mira aquí, justamente aquí está, así que vamos a, a recogerlo, efectivamente, el primero le dimos en la arteria, el segundo disparo le hemos dado en la parte de atrás y el tercero le hemos tocado un punto. tenemos una genética de 92.04, una, una genética muy buena todo lo que sea ¿no? más de 90 es una buena genética para que tengan buenos animales nos da 280 moneditas y tenemos 468 de puntuación total ahora os pues voy a ir a, a poner el mapa para que veáis dónde donde ha sido cazado nuestro animal veis el rastro de sangre veis aquí estaba haciendo la misión justamente haya sido abatido y yo creo que nos vamos a ir a, a buscar al tejón y si no pues iremos a, a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal y como siempre os digo muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.